Eh, bueno, vamos a empezar esta sesión. Es un proyecto eh, que nace en, eh, en el laboratorio aquí en Media Lab Play que se llama Participa Lab, Y eh, básicamente, eh, bueno, pues parte de una hipótesis eh, que es la siguiente. Podemos eh, construir a partir de todas las miles de ideas de propuestas que hay en, en un cónsul como Decide Madrid... ¿Podemos eh, hacer que toda esta gente que piensa en cosas parecidas se encuentre y genere comunidades para proponer propuestas de más calidad y con, y, con, y con un grupo de gente detrás para también poder hacer campaña? Entonces, a partir de esta idea, se ha desarrollado un proyecto que ya lleva más, eh, casi un, más de un año de recorrido, donde hemos intentado pilotar estas comunidades pro propositivas y aprender por el camino. Es un, un experimento en sí, pero a la vez es un, es un piloto. Entonces, bueno, os voy a dejar con, con Saya Saboliere y Rebeca Diez de Commons, que se acaban de constituir como organización y estamos muy contentos de que lo hayan podido hacer trabajando con ParticipaLab. Así que os doy la palabra. Pues, hola, hola. Sí, buenos días. Muchas gracias, Thiago. Más cerca. Muchas gracias, Iago, muchas gracias por haber elegido esta sesión, porque sé que hay mucha programación en paralelo y espero que os va a interesar mucho. Así que lo que vamos a hablar es de construir comunidades colaborativas y el reto de transformar la participación uh, individual en colectiva estratégica en DECIDE Madrid. Así que el proyecto en el cual trabajamos con ParticipaLab de Media Lab, Comunicidad Propositivas… ¿Me veis los del fondo? No, veis la pantalla? Uh, lo que busca es, en realidad, transformar la energía ciudadana actualmente existente en Decide Madrid. Y os cuento, casi dos millones de visitas solo en 2018. Casi tres, más de 300.000 usuarios registrados, más de 20.000 propuestas. Es decir, toda esa energía social en comunidades propositivas, colaborativas, transformadoras, uh, estratégicas y que genere inteligencia colectiva. Así que o, lo que os vamos a contar en la sesión de hoy es un poco cómo hemos procedido. Primero, cómo hemos mapeado y qué metodologías hemos usado para detectar comunidades incipientes y potenciales dentro de de esas comunidades de DCI de Madrid y después un poco las estrategias híbridas que hemos implementado para hacer surgir esa energía de esa participación que está actualmente individualizada y fragmentada. ¿Quiénes somos? Nos falta un compañero que no pudo acudir. Somos sociólogas, antropólogas, psicólogos formados en investigación digital. Investigamos nuevas Metodologías como el crowd, el big data, las, los que llaman las metodologías digitales uh, y herramientas tecnológicas para generar cambio social. Diseñamos estrategias, pero sobre todo acompañamos procesos de cambio uh, digitales híbridos, que es nuestra un poco fuerza. Nos llamamos Commons. Uh, como explicó Iago, uh, creo que hay varias personas que no sois de Madrid y me voy a detener. Surge uh, el proyecto de propuestas, uh, de propuestas propositivas en, en Media Lab porque dentro de Decide Madrid, que es la plataforma de, de participación ciudadana, el mecanismo más potente de democracia directa, que son las propuestas ciudadanas, no funciona lo bien que debería de funcionar. Es decir, si pondríamos un eje de, uh, en un eje de, más men, uh, de, de menos poder a más poder ciudadano todos los mecanismos de Decide Madrid, veríamos que hay debates, consultas, presupuestos, participativos, leyes de crowd y propuestas ciudadanas. Propuestas ciudadanas es, por un lado, el, project, el, la, el mecanismo que es bottom-up, es decir, que permite realmente al ciudadano de decidir, y es el mecanismo, además, donde más usuarios están participando. Y además, es el mecanismo, como he dicho, de democracia directa, en el cual realmente un ciudadano o un grupo de ciudadanos puede hacer una propuesta y si esa propuesta gana un por ciento de apoyo, va a un, una votación como un referéndum y se vuelve vinculante. Eso muy pocas ciudades lo tienen y es una herramienta muy bueno, de mucho poder ciudadano y muy transformadora. Para que tengáis, cuando digo que es la herramienta más participada, entre comillas, de Decide Madrid, ¿qué quiero decir? Es que si veis esa, esa burbuja, esa comparativa, hay 843 proponentes de presupuestos participativos, que es el mecanismo por lo cual más está conocido y mejor, tal vez uno de los que mejor funciona, en comparación con los más de 11.000 proponentes de propuestas ciudadanas. Es un mecanismo un poco poco comprendido porque uh, las propuestas tienen más características de uh, presupuestos participativos. En general, las propuestas ciudadanas, a pesar de ser propuestas que quisieran uh, uh, llevar a hacer políticas públicas y hacer referéndum, en ese apartado muchos usuarios ponen propuestas muy locales como multas o como mantenimiento de parques. Y hay también bastantes quejas. Uh, si veis en el elemento de la izquierda es interesante porque decimos que es un mecanismo todavía poco, poco comprendido porque en realidad no se sobreponen. Muchos usuarios de propuestas ciudadanas al final no usan los presupuestos participativos porque no hay mucho solapamiento. No sé si se entiende bien la, la, el diseño. Y es una, las propuestas ciudadanas podrían han sido implantado pocas veces. Hubo dos propuestas desde, el, uh, desde la creación del mecanismo, 100% sostenibles y el billete único, en parte porque surgieron al inicio de la plataforma y ganaron muchos apoyos, y por otra parte, porque bueno, una de ellas tenía como un cuerpo, era hecho por un cuerpo de organizaciones con mucha fuerza social. ¿no? Así que el reto que teníamos como propuesta ciudadana era muy grande. Por un lado, Mucha energía, muchos usuarios, muchas ganas, pero mucha fragmentación, porque uh, 73%, casi 3 de 4, tienen menos de 100 apoyos, 1% tiene menos de 1.000 apoyos y, en realidad, faltan 27.000 apoyos para llegar al referéndum. Vale, voy a, voy a intentar. También me voy a levantar, que hay mucha gente que decidió, me siento más cómodo. Así que nuestro proyecto partió de esa hipótesis, ¿no? Existe mucho interés ciudadano, porque hay muchas propuestas, no obstante, desgraciadamente, esa participación está individual, desinformada y fragmentada, lo que dificulta el funcionamiento del mecanismo. Así que nuestra hipótesis fue, existen comunidades detrás de todos esos usuarios y serían posibles con algo fomentar esa esa, eh, que se cuajen esas comunidades y fomentar comunidades colectivas, colaborativas y estratégicas. Y partimos de esa hipótesis, que en realidad la fragmentación estaba en parte debido a las limitaciones tecnológicas que todavía encuentra la plataforma y la hipótesis propositiva que teníamos es que, participantes con interés comunes y con marcos cognitivos parecidos, podrían realizar propuestas juntas, por un lado, más sólidas, dos, que generen los apoyos suficientes para que lleguen a votación y tres, volverse una comunidad activa para realizar cualquier tipo de cambio. Así que eso fue nuestra premisa y, para no desvelar al final, pero sí ha funcionado. Así que, ¿Cómo hacemos para... ¿Cómo hicimos? <risa> la, tra la traducción. El traductor es bueno. Vale, así que... ¿Qué metodologías usamos? Por un lado, usamos metodologías híbridas. Por un lado, metodologías digitales, que vamos a ahondar un poquito más tarde, que son uh, social network analysis, que permite ver dinámicas de comunidades. Por otro, análisis de datos, que es capturar datos y hacerles hablar para que generar hipótesis. Pero también lo que hacemos es usar metodologías de ciencias sociales y participativas para hacer una triangulación y hacer hablar más. Y después, ¿Qué hicimos? Estrategias de un buy in online offline, eso lo explicaré mejor, pero para lograr cuajar esas comunidades que no solo son online y híbridas, lo que nos dimos cuenta es que eran importantes algunos momentos fundacionales y para que uh, se genere el capital social suficiente para que uh, a nivel online uh, logren uh, ser creativas hoy están en marcha dos comunidades os vamos a contar su historia derecho a jugar por un lado madrid más verde Eso. así que voy a empezar por explicaros cómo hemos mapeado las comunidades potenciales en, en decide madrid vamos a intentar sobrevolar las metodologías y las herramientas para, para vuestro interés así que primero lo que es uh, Um, empezamos a pensar es um, ¿dónde están las comunidades de, de Decide Madrid, las online, las que ya se tienen las visibles? pues Hay primero en la plataforma y dos en las redes sociales esas son proporcionalmente la, las proporciones uh, En Decide Madrid hay comunidades hay, usuario, hay participantes que proponen, hay otros que votan, hay otros que comentan y empezamos también a un poco reflexionar sobre el tipo de participantes de la plataforma. Y en redes sociales, obviamente hay en Facebook los fans y en Twitter hemos también rastrado no solamente los que siguen la plataforma, pero también los que hablan de la plataforma, que a veces son diferentes. Eso no os voy a contar en detalle, pero eh, son las herramientas que hemos usado para capturar los datos. Eh, proyectos como los nuestros parten de los datos que son accesibles, como sabéis, Google, la SNA y muchas otras entidades tienen acceso a mucho más datos, que les, como Cambridge Analytics, que les permite hacer estrategias muchísimo más afinadas. Nosotros partimos de los datos que son accesibles con herramientas para capturar y un poco la forma en la cual trabajamos, es, es capturar esos datos, hacerles hablar y después construir las hipótesis, que se llama Grand Theory, que no es partir de un presupuesto. Y os voy a pasar con... Hola. Eh, como estamos hablando todo el rato de comunidades, queríamos contaros un poco la diferencia entre eh, clústeres o comunidades potenciales, que es lo que analizamos normalmente en el entorno digital, y luego las comunidades digitales más consolidadas, que son a las que queremos eh, llegar en algún momento, de las que hemos llegado, como ha dicho Salla. Eh, los clusters suelen ser estructuras eh, formadas dentro de una red que interact o sea, personas interactuando más entre ellas que con el resto de las personas que están en la red, ¿no? o sea, son como subredes dentro de una red y eso es lo que nos permite es identificar eh, personas que ya tienen tendencia a juntarse entre ellas y que podrían ser en el futuro comunidades digitales. Eh, que son pues, personas que comparten conocimientos, eh, sentimientos, acciones para alcanzar objetivos concretos, como puede ser pues, la comunidad de Wikipedia, por ejemplo. Eh... Vale, entonces Basándonos en, en los datos de la API de, de CIDE Madrid, eh, lo primero que analizamos fue las redes potenciales que ya estaban en, en torno a las propuestas ciudadanas, las 18.000 que analizamos en ese momento, hace casi un año. Eh, y bueno, lo que analizamos fue las personas que estaban comentando esas, esas propuestas y, y lo que vimos, o sea, fue muy interesante porque nosotros de alguna forma teníamos la hipótesis de que las comunidades se iban a formar en torno a temáticas, pues urbanismo, eh, infancia, eh, movilidad y sin embargo vimos que había un componente muy importante que teníamos que tener en cuenta eh, a la hora de formar nuestras comunidades que son los marcos con los que la gente piensa eh, en, en democracia, ¿no? y vimos que había, pues eso, que en las comunidades más importantes, la primera era eh, política simbólica, o sea, eran personas hablando sobre la percepción que tenían de la política de la ciudad, pero en un sentido muy amplio, o sea, no eran temáticas concretas. Eh, la segunda comunidad sí que era temática en torno a los perros, y la tercera y la cuarta eran también de marcos cognitivos. O sea, la tercera eh, tenían un enfoque eh, propositivo, o sea, querían hacer mejoras en la ciudad, pero en todos los sentidos, de infraestructura eh, pues cultura, todo un propositivo y sin embargo la cuarta era prohibitivo, sanciones, prohibir acceso a determinadas zonas, eh, a determinadas personas. Entonces lo que, lo que esto nos eh, enseñó de alguna forma a la hora de elaborar nuestros criterios de selección de comunidades es que no simplemente teníamos que fijarnos en los temas sino también en cómo las personas están pensando sobre esos temas y cómo están proponiendo soluciones. Hicimos lo mismo con los presupuestos participativos simplemente por comparar y vimos que, bueno, que esta red era bastante más estructurada, o sea, había menos usuarios, pero y menos participantes, pero las personas que participaban lo hacían de forma más estratégica, se organizaban por, por distritos, eh, y, bueno, estaban como súper diferenciados y también por temáticas. Y bueno, fue interesante ver eso, cómo este, o sea, la red también muestra cómo este mecanismo está bastante más consolidado que el anterior, que es un poco más caótico. Y por último analizamos redes sociales, como ha dicho Saya. Y en, bueno, analizamos por un lado la red de, de retweets de Twitter, eh, las comunidades se formaban en torno a personas eh, retuiteando a otras personas hablando en torno a Decide Madrid o mencionaban Decide Madrid o compartían una URL o mencionaban pues, las palabras Decide Madrid, entre comillas. Y también analizamos las interacciones que se estaban dando en la página de Facebook de, de Decide Madrid. Y una de las, eh, bueno, de las conclusiones que sacamos de este análisis, sobre todo con Twitter, es que el mayor interés estaba en la política de proximidad. O sea, no había intereses hacia grandes temáticas de cambio de la ciudad, de política simbólica, sino que la gente lo que quiere es que ver pues, cambios en su entorno, en sus trabajos, en sus hogares, bueno, en sus calles. Entonces eso también fue uno de los criterios que, que tomamos a la hora de seleccionar las, las comunidades que queríamos consolidar o con las que íbamos a trabajar en nuestro piloto. Que después lo que intentamos ver es los intereses, eso fue como un análisis más de, de los participantes de las plataformas y después lo que hicimos es más bien cuestionar a las propuestas y sobre qué temas hablaban, así que ahí usamos métodos cualitativas y cuantitativas como… Uh, Poner todas las propuestas en, en Tag Cloud de títulos, estamos viendo que los intereses son muy claros: calles, parques, metros, transportes, o también las etiquetas, que son las mismas codificaciones que la gente hace de sus propuestas, y ahí sale movilidad, medio ambiente, urbanismos y sostenibilidad. Y después hicimos como un trabajo más minucioso de análisis de las 20.000 propuestas para ver realmente cuáles eran los temas que más salían. Y hemos definíamos y descerníamos los intereses de la gente que propone, es decir, el número de gente que ha hecho propuestas sobre el tema y cuántos, pro, cuántos ha generado de interés, es decir, cuántos apoyo ha generado uh, esas, esas propuestas. Uh, así que… Parques está muy arriba, con muchas propuestas y con muchos apoyos, Metro tiene menos propuestas pero más apoyo aún y eso nos permitía un poco tomar la temperatura de los intereses de, los, de la comunidad, tanto votante como, uh, como proponente de DECIDE Madrid. Ahora, os invito, porque vamos a usar esas metodologías a un taller que va a dar justo uh, nuestro querido Pablo Aragón y Juan de Dios, que en realidad han usado como metodologías uh, vamos a decir como de, de inteligencia artificial que se llama natural language processing que en realidad hace un trabajo mucho más potente de análisis la cercanía semántica entre todas las palabras entre todas las propuestas y lo que hace es clusterizar en forma natural todas las propuestas que están en un campo semático cercano por lo tanto con esos mismos gráficos se puede ver como ya es muy claros de los que le gusta que están, uh, por ejemplo, buscando espacios públicos para perros o, o, o baños en los metros, etc. Y os invito, porque no lo voy a detallar, a su charla que está hoy en, en ese mismo espacio a las tres y media. Y allí ya teníamos un poco el funcionamiento en redes y después los intereses a través de las propuestas y después lo que hicimos es un poco pasar un filtro de... Uh, ¿Cuáles podrían ser las potencialidades, comunidades que, uh, uh, como, um, perdón, me, <ríe> que quedan o qué, sí, vale, sí. vale, vale, de acuerdo, aquí llevamos. llevamos, vale. Uh, uh, cuál cuáles podrían ser las um, de, de, de, toda, de todos esos intereses y de todos esos, usuarios, de todos esos participantes, cuál podríamos hacer emerger como comunidades colaborativas. Y ahí usamos una serie de criterios, los intrínsecos a la comunidad y los más estratégicos de cara al mecanismo del de Decide Madrid. Os explico. Los 105 a la comunidad es que sean propositivos, es decir, una comunidad de queja a lo mejor no va a ser una comunidad que va a generar eh, mucha colaboración, es decir, porque el marco es más de, de queja ¿no? y que genere pasión. Si dices el tema, de repente la gente emociona y la emoción también permite juntar esas energías sociales. Que sean marcos compatibles, porque por ejemplo, eh, pueden ser eh, eh, interés comunes, pero realmente la forma de aproximar la cosa es muy diferente o mismo la solución y que también haya una comunidad de interés muy amplia, por ejemplo uh, hay, hay muchas propuestas de huertas pero a lo mejor no hay 250.000, bueno sería de ver pero para que haya 27.000 apoyos hay que al menos tener más 10%, es decir 250.000 personas interesadas en el tema si uno conoce las conversiones digitales, ¿no? No, no me he explicado bien. Tal vez en Huertos sí haya, no, no lo sé. Eso sí, no. Uh, y por estrategias del proyecto, pues que sean competencia del ayuntamiento, porque ¿por qué hacer una votación si al final no se puede volver política? Que sea factible y realizable en términos. Uh, políticos, vamos a decir, y concretos, que no sea una política ya implementada porque la energía es también de la comunidad en lograr un cambio, no es generar ruido sobre algo que se está haciendo, y que sea una propuesta de escala ciudad. Así que Metro, lo que vimos, por ejemplo, que era una comunidad muy alta, pues no podía pasar y ser una comunidad porque no era competencia del ayuntamiento. Bici, pues los, los marcos no son compatibles porque la comunidad está muy dividida entre uh, carril bici y no carril bici por un lado, y por otro lado es, un, es, una, es una comunidad que usa mucho los presupuestos participativos y que han descartado. Las cacas de perros, que es una temática muy, muy recurrente en DECIDE Madrid, pues no es un marco muy propositivo y no pensamos que, uh, bueno, podría haber una comunidad de potencial de interés, pero la comunicación sobre el tema uh, sería de, <risa> de estar pensando. <risa> y uh, Así que, Haciendo todos esos filtros y pasando desde los que más propuestas, más apoyo, lo que surgieron es el de Infancia y Verde. Infancia con más de 300, 300 propuestas que juntaron juntas más de 30.000 votos, que eran todas propuestas acerca de mejoras de espacios públicos para infancia, y por otro lado, Madrid más Verde, más de 1.000 propuestas ciudadanas, juntando entre ellas 80.000 apoyos, es decir, Juntas tienen los apoyos suficientes para llegar al referéndum. Um, así que, ¿cómo hemos generado la comunidad colaborativa una vez hecho eso? Pues es el famoso. ¿Estáis viendo los colores? No, mucho, ¿eh? se está difundiendo. Pues la parte de arriba, que es un azul muy claro, que no pondré, uh, es el online y la parte de abajo es el offline. Para generar comunidades online pero híbridas, lo que hemos hecho es un vaivén entre en el, la mayoría del tiempo, mo, uh, trabajos online, dinámicas online, etcétera, y con algunos momentos claves offline uh, de fundacionales y de, de generación de, bueno, fundacionales. Así que os he contado arriba el mapeo que hicimos y después lo que hicimos es un taller fundacional. Lo voy a explicar mejor, pero es juntar a todos, uh, todos los uh, proponentes de las propuestas de, de Madrid y en el caso de Derecho a Jugar también gente interesada por la temática a un taller para pensar una propuesta. Después hubo trabajo online de mucha gente para pulir esa propuesta con momentos de trabajo de un grupo motor, no me detengo porque va a haber uh, más detalle después, Después, aportaciones de expertos. Finalmente, la publicación en Decide Madrid, que es un hito. Y ahora estamos en el momento de la campaña online y presencial. Eso es el real snapshot, no lo voy a detener, pero es para que veáis el diálogo online offline. Tenemos un documento, si a alguien les interesa, encantado de compartirlo. Así que el encuentro fundacional eh, es muy importante y pensamos que es muy importante. En, en derecho a jugar 65 personas, en Madrid más verde 45 personas, ha sido muy importante para generar capital social, para generar confianza entre todas esas personas. Ha sido muy importante a nivel de la motivación, es decir, hacer ilusionar que eso es posible y que el cambio es posible. Ha sido fundamental para que la gente empiece a escalar en un pensamiento ciudad, porque en general la gente viene con sus necesidades barriales, sus, su propuesta de cambio de parque y la, el, el, el encuentro físico ha permitido realmente hacer un cambio de escala e ir a escala ciudad. Y finalmente, ha sido esencial para aclarar las reglas de juegos, porque hay mucha gente que propone en DCI de Madrid que no entiende bien la diferencia con presupuestos participativos y para mostrar que se puede llegar a referéndum vinculante, una votación vinculante, y se podría realmente, más allá de un cambio de un parque, cambiar normativas, presupuestos y políticas acerca de un tema, que eso es extremadamente uh, motivante. Uh, ¿Lo ponemos? ¿Hay poco tiempo? Uh, no, no, no, no, hay poco tiempo. Ah, os quería mostrar un, un video de la energía, si hay... ¿Sí? ¿Hay tiempo? Me dicen que no hay mucho tiempo. ¿Hay tiempo? Pero tú me has dicho que llevamos 40 ya. No, te quedan 35 minutos para seguir. Ah, quedan. No sabía si íbamos, eso era mi pregunta de... Solo es un momento de diversión para que sentáis la energía que se respira ese día. Es Murphy, ¿sabes? Ya he no. Sí, no. No, no. Pues voy a seguir contando si no, si puedes. No, creo que no está funcionando. Sí, hay que volver a la, a la presentación y cómo es. Bueno, sí, sigo contando. Así que lo que os íbamos a mostrar es un vídeo que se filmó ese día de, del taller fundacional y es para que respiráis un poco la, la, la energía que…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 Vamos a dejar. No, ya, ya. pero a mí, ya, ya me sentido la, la... Vale. Pues, perdón, se ha entrecortado un poco, pero es, hemos hecho el espacio amigable. El video ha sido hecho por compañeros de la Copterera que han ayudado mucho en la creatividad uh, y en las narrativas de derecho a jugar. Y eso. Así que... Uh, en el evento, en el, en, el, en el taller fundacional o en el encuentro, lo que se hizo es generar un grupo motor, un grupo motor de coordinación, un grupo motor más extendido, lo que ha sido muy esencial, y eso lo digo porque si, si hay gente que se da afuera que tiene ideas, ha sido la organización orgánica ya existente en España por grupo de WhatsApp, es decir, Uh, la gente en España, como sé, en Brasil se ha hablado bastante, está organizado muy en grupos de WhatsApp, por ejemplo en Francia no es el caso, y ha sido muy importante que ya tengan un fácil espacio de comunicación interna uh, y no pedirles una migración a un espacio tecnológico no muy orgánico de su comunicación. Así que ha, ha sido clave uh, para um, el, ese grupo motor, lo que ha hecho es después del, del encuentro, ponerse a trabajar en la propuesta a partir de lo que había salido de, de, del, del taller, a, a través de herramientas como el, el drive, etc. Y uh, hacer tareas como revisar, contactar, buscar experiencias internacionales, contactar expertos, gestionar redes sociales, etc. Uh, ¿Se me olvidé. no para que, uh, para que surja un buen grupo para que surja un grupo motor es importante que haya eso, un buen canal de comunicación que sea orgánico, ¿de acuerdo? Que haya un gestor, un dinamizador de la comunidad con bajo perfil, pero que esté ahí, y trasladar progresivamente ese liderazgo a alguien de la comunidad y dejar reglas de, de juego claras, de comunicación, etcétera. Lo que hemos, eso no son datos específicamente de nuestro proyecto, pero si lo haríamos serían un poco así, en realidad de la comunidad ahora que está en el grupo de WhatsApp que son aproximadamente 100 personas, pues… Los que curan serían más de cuatro, vamos a decir, los que curan, curan, son unos diez, vamos a decirlo. Eso es un, una gráfica que eh, existe fuera de nuestro proyecto que muestra que en general en comunidades colaborativas el 90% produce 1% y el 1% produce el 90%, es decir, hay diferentes niveles de, de dedicación a, a el, ¿cómo se dice? A, al construir la propuesta. Voy a pasar. Eso es muy bonito. Lo quería. Es una es una de las uh, de la persona de la comunidad que ha, ella misma retratada como ha visto el proceso desde el evento hasta la creación del grupo motor, hasta el trabajo online, hasta la contactación de los expertos, hasta la publicación y hasta intentar subir los, los, los votos. No está muy claro. Uh, formular una bu buena propuesta es sin duda muy importante para consolidar la comunidad, para trascender la perspectiva local y un poco lo, las agendas personales. Es muy clave en qué momento uh, inciden los expertos y lo que hemos... Uh, Definido es que es mucho mejor que, de, que, que intervienen al final, porque si no, el poder del experto de imponer su agenda, porque tiene muy pensada la... Es, es muy alto. Y en derecho a jugar, por ejemplo, en las primeras reuniones, había muchas ganas de, de hablar de... ¿cómo se decir? De... Uh, de hablar de la participación infantil cuando la gente piensa en parques más limpios y era como un choque de agenda muy grande. Expandir la comunidad. Campañas y estrategias digitales para juntar apoyos. Uh, había una video pero sí, no sé si va a cargar. ¿Cómo hay forma de hacerlo, <risa> hacerlo cargar? Lo, lo, lo hago cargar después y una vez que esté cargado. Vale. Así que... Sí, exacto. sí Eva quiere jugar. Así. Pero está muy Sí, así que uh, lo que os quería mostrar también para que podáis poner un poco más de, de vida a lo que os estoy contando es lo que ha hecho la misma comunidad en forma voluntaria para difundir la propuesta. Es decir, la, la comunidad de Derecho a Jugar lo que ha hecho es, es reunirse y, y finalmente ha publicado y... Uh, y ha hecho una propuesta como bastante ambiciosa donde expertos internacionales etcétera, han han, uh, han, han, han colaborado y eso es pero el estamos... resumen hecho por las mismas comunidades Víctor de la propuesta. Jugar, pero, los... Eva quiere jugar, pero está muy sucio. Víctor quiere jugar, pero los columpios son para pequeños o muy aburridos. Marta quiere jugar fuera, pero el tiempo no acompaña. Pablo quiere ir a la escuela con sus amigos, pero el camino no es seguro. Ana y Juan quieren llevar a su hija al teatro infantil, pero tienen que desplazarse al centro. En su barrio no hay oferta. Las familias de Eva, Víctor, Marta, Pablo se reúnen junto a otras 60 personas, familias Profesionales de la educación y personal experto para buscar una solución. Y esta es su propuesta. Más limpieza y mejor mantenimiento. Zonas de juego libre, creativas y accesibles. Espacios de juego, aunque el tiempo no acompañe. Caminos escolares seguros cultura y juegos tan cerca como bajar a la calle. Si conseguimos los suficientes apoyos y votos, el Ayuntamiento de Madrid estará obligado a cumplirlo. Por eso, necesitamos 5 minutos de tu tiempo para votar la propuesta, difundirla en tus redes sociales, por WhatsApp y grupos de amistades, y conseguir que 7 personas de tu entorno voten la propuesta. Colaboremos por un Madrid más amigable con la infancia. Vota y difunde. Todo eso hecho por la comunidad voluntariamente, en contra de locución, os imagináis el nivel de energía que hay para que se... que se ha hecho eso. Eso de igual forma, mucha gente ha hecho diseño... Y se ha hecho una campaña offline, es esa hibridación de hacer campaña online y offline de estar dibujando rayuelas para recuperar el espacio público y hacerlo jugable. Y ha sido muy divertido lo que se ve porque la gente se pone a jugar enseguida y es una acción muy potente y transgresiva, vamos a decir. Y hoy, ¿cómo está? decide cómo está derecho a jugar. Esa comunidad ha logrado estar en tercera posición, con ya 40 de los apoyos a mitad de término, falta todavía juntar en los seis meses que sigue. El tema es que lo que estamos viendo, y es una, un poco un análisis de la comunidad, que tiene una dificultad porque hay mucha gente que está entrando, porque tenemos una URL específico, pero la conversión es un poco baja y lo que nos hemos dado cuenta es que la gente que entra en, en laptop lo logra, pero la gente que llega a móvil, no sé si estáis viendo, pero tiene dificultad en apoyar porque el botón está está un poco perdido en un no está ni arriba ni abajo y hay mucha gente que quisiera apoyar es que estamos en ese momento de expandir la comunidad y que no logra uh, apoyar así que hay ahora la comunidad está en un momento de como hay un escuello de uh, un poco de, de botella a nivel de conversión digital ha desplegado toda una estrategia para hacer firmas de papel con los colegios ir a eventos Uh, ir a ferias e intentar juntar las, la, los apoyos que, que faltan para, uh, para lograr el cambio. Eso voy a pasar. Uh, tenemos pensado, um, una vez que el, el cuello de botella, de, uh, el cuello de, botella de, de la conversión esté un poco desatascada, que vamos a ver si es posible subir el botón, uh, Hemos identificado con unos equipos de colaboradores, que aquí tenemos dos y, y otras personas, es más de 150.000 perfiles en Twitter que podrían estar interesados por la temática. Así que hemos cruzado entre conversas, patrón de seguimiento, y lo que vamos a hacer es reproducir un experimento que se hizo en Estados Unidos, de, de un botivis que en realidad toca la puerta de esas personas hablando de, de, de Madrid. También hemos identificado tantos grupos uh, de papás y mamás donde se podría uh, difundir y vamos a probar estrategias como la contactación peer-to-peer. -peer. También estamos investigando los grupos de WhatsApp que han sido muy importantes en su estructuración para, para poder uh, viralizar, la, la, para poder circular la información. Así que lo que estamos viendo es que... Uh, la comunidad se está expandiendo, es decir, el grupo motor no para de crecer, no solamente la gente está apoyando, pero la, la, la, la comunidad se está consolidando. Y pensamos, y eso es una de nuestras hipótesis, es que probablemente esa comunidad va a ir mucho más allá de de, de Madrid. Primero ahora se está organizando para ir a los presupuestos participativos, pero después se va, uh, se está organizando para hacer más cambios. Y también ha, ha propuesto una campaña un poco transformadora, que más allá de uh, intentar lograr los apoyos, está intentando cambiar marcos imaginarios con concepto de derecho a jugar, cambiar políticas y presupuestos a través de presupuesto participativo y esperamos el referéndum, y cambiar espacios y hábitos por acciones de campaña. Y... Ya casi para terminar, después de todo esto que os hemos contado, paralelamente a todo el proceso ha habido un proceso de investigación en profundidad de cada acción que hemos, hemos ido llevando a cabo eh, y hemos abierto como tres nuevas líneas de investigación que creemos que pueden, pueden fomentar eh, la, la escalabilidad y la sistematización de todo este proceso que, que hemos llevado a cabo. Por un lado, cómo trasladar el crowdsourcing y el microtasking a la participación digital y a la democracia porque, bueno, como os ha enseñado un poco, hay un montón de tareas que se pueden desarrollar en torno a generar una buena propuesta o generar buenas políticas, y normalmente se necesitan perfiles muy diversos, eh, con distintas experiencias, con eh, y con habilidades, eh, experiencias distintas. Entonces, ¿cómo trasladar de alguna forma este tipo de procesos que se valen de tecnología, de analítica y eh, de algo de mediación humana para que cualquier persona, independientemente del tiempo que tenga, de dónde venga, de que haya estudiado, pueda participar en la democracia. Eh, y bueno, pues estamos investigando un poco en esta línea. Muy relacionado con esto también es cómo escalar todo nuestro proceso, ¿no? porque nuestro proceso, como habéis visto, eh, tiene un montón de, de fases de actividades, entonces cómo generar un pequeño Frankenstein eh, que se podría adaptar a Consul eh, Y bueno, pues eh, dividiéndolo un poco en estas ocho como funciones o, o patas básicas que creemos que tiene que tener la democracia directa para que se valga de la inteligencia colectiva. ¿no? Eh, la gestión y acumulación de conocimiento están los grafos de conocimiento el, el, el procesamiento natural del lenguaje que podría funcionar guay eh, reputación y confianza todas las empresas que se valen de la inteligencia colectiva tienen sistemas de reputación súper potentes entonces se pueden adaptar muy bien a, a este tipo de plataformas incentivos y gamificación aquí Goteo trabaja muy guay esto y se está adaptando a Decide Madrid eh, toma de decisiones y gobernanza. Hay herramientas súper chulas que queremos eh, investigar, eh, que utilizan inteligencia artificial, inteligencia colectiva y se toman decisiones mejores que la que, que toman los expertos, con personas no expertas, es súper interesante. Eh, deliberación, que es la bestia negra de la participación digital, pero hay proyectos muy chulos como Polis, eh, Wikum, el Collab del MIT, que están haciendo procesos deliberativos eh, bastante interesantes y que funcionan bien. Eh, Está demostrado que para que haya inteligencia colectiva tiene que haber empatía. O sea, los grupos donde más personas con habilidades sociales y empatía hay y en particular mujeres, bueno, pero bueno, está correlacionado, ¿no? O sea, generan más inteligencia colectiva. Entonces, cómo integrar herramientas como Meetup por redes sociales que fomentan este tipo de, uh, de espacios de empatía y de, co de confianza para que la gente pueda colaborar y se puedan generar este tipo de dinámicas. Coordinación y tareas, ya habéis visto que hay millones de tareas que se pueden coordinar y hay herramientas para hacerlo. Y lo último he dejado creatividad y personalización porque bueno, en Decide Madrid y en muchas plataformas eh, no, los, la gente más joven de menos de 25 años no está participando. Sin embargo, eh, participan muy bien en herramientas, eh, bueno, en, en entornos digitales en general. Y esto creemos que es porque bueno, pues este, o sea, la gente que participa lo que quiere es hacerlo desde la creatividad eh, mostrando lo mejor que ellos tienen y si les proporcionas una herramienta con muy pocas opciones de personalización, pocos formatos, pues eso aburre a los jóvenes. Entonces creemos que por eso en parte no están aquí. Y el tercer, eh, la tercera línea de investigación que queremos abrir es la de los incentivos, que ya estamos investigando mucho en esta línea. Eh, lo, que más bueno, lo que más se está aplicando ahora mismo son los incentivos extrínsecos, que son más relacionados con premios, eh, pues, eh, dar dinero o, o puntos. Bueno, hay un montón de, de sistemas de gamificación, pero está demostrado que los extrínsecos funcionan mejor, sobre todo para procesos como los nuestros, que son muy colaborativos eh, y de comunidad. Entonces, queremos investigar mucho cómo podemos fomentar en las plataformas de democracia eh, digital pues todos estos incentivos como es la autorrealización, el sentimiento de pertenencia a un grupo, etc. Y pongo por detrás la sombra de la adicción porque últimamente estoy yendo a mucho, bueno, a las simposias que voy eh, sobre eh, tecnología y democracia hablan mucho sobre generar herramientas adictivas y bueno, creo que eso es un debate que habría que abrir si queremos tener participantes adictos o que realmente se sientan realizados participando en la política. ¿no? Y bueno, Estos son algunos ejemplos que nos parecen muy guays de herramientas que, que están funcionando muy bien en distintos ámbitos de los que hemos comentado antes. El Climate Collab, que tiene pues, esos sistemas de liberación, gamificación, eh, que funcionan muy bien y creemos que pueden ser aplicables a las, a las plataformas de democracia digital. Eh, Unánimus es una empresa que está combinando inteligencia artificial y colectiva y consiguen generar mm, tomas de decisiones y predicciones mejores que las que toman los expertos. Y es súper interesante porque creemos que es muy extrapolable a, a la toma de decisiones en política y bueno hay otras herramientas que vamos a seguir investigando. Eh, y como conclusión es súper rápido... Hostia, es fatal, ¿no? Por qué? bueno Era gente así, feliz. <risa> no sé por qué no se ha cargado... Bueno. Eh, los datos nos dicen que hay muchísimo interés en la participación ciudadana, en la participación digital, además eh, es, es, cual, o sea, es, es participación de calidad, la gente quiere realmente mejorar sus entornos, quieren participar en la política, o sea no es una participación desde la vanidad. El problema, esto es nos quito ahí solo ante un ordenador que no ven, no sé por qué no se ven bien, que, porque eran bonitas. <risa> Pero la participación digital eh, fomenta sistemas de fragmentación y de individualismo, entonces es muy difícil como, eh, que las personas se encuentren porque, bueno, pues, eh, pues como están hechas de momento las plataformas en general, no solamente democracia, pero para generar buenas políticas, no solamente desde la participación ciudadana, sino también desde la política profesional, se necesitan muchos perfiles muy diversos y que vengan de contextos muy diferentes. Pero... La buena noticia es que estamos en un momento como nunca en el que hay más medios y mejores para encontrarse, colaborar eh, y superar los grandes retos eh, sociales. Entonces, ¿por qué no vamos a utilizar todos estos medios para superar los grandes retos de la democracia? ¿no? Así que nada, si queréis colaborar con nosotros podéis contactarnos. Muchas gracias. <risa> Tenemos tiempo de sobra para preguntas. Eh, tenemos por aquí a Pierre, a Pablo. ¿Podéis venir? Eh, bueno, ¿tenemos un micro inalámbrico para preguntas? Sí. Ahí está. Hi. Uh, it's not, yeah, it's good. Uh, thanks a lot. Very interesting. Uh, you did a pilot so you picked manually which one which communities you wanted to create in the future uh, who creates the community like for example if there's a potential for a proposal called derecho uh, de andar mi coche donde quiero who decides to create that community will it be an algorithm will it be politicians will it be a uh, third party uh yeah so Hola, eh, yo quería preguntaros nada más si eh, habéis utilizado estas metodologías o estrategias en otros proyectos o diferentes contextos. Bueno, gracias por la presentación y, y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Es decir, creo que entre retos como es que... problemas que puede haber en la participación de CIE de Madrid o números que igual no cuadran frente a pensar cómo cambiar la plataforma o cómo directamente ir a marketing o publicidad, creo que tiene muchísimo valor desde un punto de vista político el trabajo que estáis haciendo de articular comunidad. Entonces, eso creo que, que es muy meritorio. Es decir, es, es, es, esa visión tan política de cómo repensar la participación en Madrid y el, y el valor que construye. Entonces, a la hora de evaluar el trabajo que estáis haciendo, hay una forma de evaluarlo que ha, que ha aparecido a lo, a lo largo de la presentación, porque era donde se venía, que eran números de participación. Eh, pero que muchas veces son números de participación muy asociados a la lógica de plataforma, ¿no? Y hay pues, investigaciones, hay toda una línea de investigación en el MIT recientemente que habla precisamente de cómo se está pensando la participación, de plataforma, eh, la participación ciudadana por métricas de plataforma y no por métricas de engagement ciudadano, que al fin y al cabo es realmente lo que se quiere transformar. Entonces, al final me ha gustado mucho que trabajarais mucho el tema este de incentivos internos, es decir, no tanto pensar cuántos clics, cuánto dura la sesión, cuántas propuestas han llegado a los 26.000, sino realmente cómo ha transformado a las personas el hecho de haber participado. ¿Lo habéis medido con vuestras comunidades? Bueno, yo agradeceros el, el trabajazo y daros la enhorabuena. Y que, vamos, que no, no va a haber manera de que os, el, que os agradezcamos el, la inteligencia de poner el foco en lo importante, sobre todo. ¿no? Y el trabajo de saber acertar y hacerlo. Y pensando en una cosa, bueno, nosotros... Hemos analizado también desde otro lugar y hemos visto eh, cosas muy interesantes como, al respecto de los presupuestos participativos, por ejemplo, hemos visto cómo los acontecimientos más potentes que han generado los presupuestos participativos han sido cuando comunidades no preexistentes se han constituido durante el proceso y acaba el proceso de presupuestos participativos, en ocasiones ganan porque generan una comunidad capaz de promover y, y, y potenciar eh, ganar en, en las votaciones, pero sobre todo es que al día siguiente están ya pensando en, bueno, vamos a cambiar el mundo, ¿no? Y se, se ven súper empoderadas esas comunidades y empiezan a construir, eh, bueno, cualquier cosa ¿no? que se proponen. Entonces, esto que era algo que se teorizaba que podía ocurrir con los presupuestos participativos o con, la, con, con cualquier eh, cauce de participación, ahora que lo vemos, lo que hemos intentado es pensar mucho desde la política cuál es la receta para que eso ocurra. ¿no? ¿Por qué ocurre en unos casos y en otros no? Porque hay casos donde hay propuestas hiper apoyadas, que hay gente involucrada que eh, tiene esa misma capacidad, esas mismas... Eh, visiones, ese, ese mismo éxito con la propuesta, pero que de alguna manera no se teje esa comunidad y no encontramos diferencias claras que nos permitan replicar esa fórmula para decir, vale, pues ya sabemos qué ingredientes tenemos que buscar y echarle a, al proceso para que se generen muchas más de esas comunidades. ¿Tenéis alguna idea de, de, de algunos ingredientes que pueda haber ahí? Te empiezo a contestar a ti, que te tengo así más reciente. <risa> eh, hemos visto algunos puntos así muy importantes. Uno es algo de liderazgo, o sea, dentro de la comunidad que haya personas que tiren mucho del carro porque, o porque les apasione el tema o porque tengan tiempo, lo que sea, eso es importante. Luego, lo que comentaba de la empatía, o sea, eso aparte de que lo hemos visto nosotras en nuestras comunidades, también hay muchas investigaciones del de Lab de Inteligencia Colectiva del MIT, por ejemplo, que dice que cuando hay personas... Como, bueno, tienen como una... Hay algo que pueden medir, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero hay un test que mide el nivel de, de empatía que, que tienes, o sea, que es como ver, eh, interpretar emociones a través de los ojos, es muy interesante. Entonces, la gente que puntúa muy bien en, en ese test es gente que va a promover la inteligencia colectiva dentro de un grupo. Son cosas que son un poco difíciles de medir, o sea, que no hay números así claros, o, pero que son, o sea, son factores relevantes. Y no sé si tú tienes alguno más allá. Vale. <risa> Está pensando en las otras, así que le dejo tiempo. Eh, no, o sea, hay, hay bastante, o sea que si os interesa especialmente este tema podríamos, podríamos pasaros algo así pensándolo con más tiempo. Eh, al compañero que preguntaba sobre los sistemas de elección, ¿entiendes español? Es que en inglés un poco vale. <risa> Eh, eso es, es un debate que hay ahora porque el problema de la dirección de temas está relacionado con la neutralidad y bueno eh, pero a veces tendemos a pensar que la tecnología es neutral y tampoco lo es, o sea, los algoritmos los hacen personas y, eh, entonces es un debate, o sea, hay, hay distintos indicadores que se pueden poner, por ejemplo si un tema eh, de repente alcanza X apoyos pues directamente se pueden eh, destinar recursos para formar una comunidad o no sé Uh, algoritmos que, que identifiquen pues esos marcos dentro de, de una temática para ver si realmente, como comentaba Saya, esos marcos son susceptibles de generar comunidad. Eh, bueno, no sé, habrá gobiernos que prefieran que se tome, la decisión se tome desde eh, top down o bueno, o sea, es, es un debate que ahora mismo no tenemos como la clave perfecta para, para tomar ese tipo de decisiones. Simplemente que completar que por la tarde vamos a ver un algoritmo We're going to see an algorithm that is already working and we could be using it uh, in a few months, if everything is <laughs> okay. So I recommend that you pass to the session here after the food, that we're going to see those algorithms. So on your question, Pablo, uh, Sí, yo lo que creo que hemos analizado en, en las entrevistas que hemos hecho es que en realidad está, uh, hay toda una nueva actoría uh, que no son las clásicas de la participación y eso es lo que nos parece lo más interesante de Decide Madrid porque está saltando como una nueva actoría, de, bueno, uh, muy nueva. Y lo que me surge cuando has comunicado eso es que en realidad uh, creo que esas nuevas comunidades se, se, se podría hacer un intento de saber quiénes son porque son, creo que… Uh, Uh, no organizaciones estructuradas, pero nuevas que están vinculadas en redes sociales de alguna manera, que dejan un rastro y que no tenían sus necesidades cubiertas y que es el matching perfecto. Y creo que no, hay, no te podría dar una solución de tipo qué deberías hacer dentro de la plataforma, pero tengo ideas de cómo se podría indagar por, don, por, por dónde, ¿sabes? Por, por dónde ver ¿Qué serían esos actores que serían susceptibles de pasar de individual a colectivo y de aprovechar esos mecanismos para construir tejido social? Y un nuevo tejido social, ¿no? Híbrido. híbrido. Uh, después de la pregunta sobre, uh, sobre las ONGs, sí, uh, justo esa reflexión la teníamos, venimos de, de, de trabajar en intentar reconstruir el activismo en las ONGs uh, a través de metodologías digitales, porque, como sabéis, hay un poco de de dificultad de salir del call, de lo que llaman el call to action, el, el firmar la petición, y lo que hemos usado es detectar a través de metodologías uh, digitales comunidades susceptibles de ir mucho más allá de firmar la petición y proponerles formas de engagement mucho más alta que firmar la petición. Y cuando lo hicimos funcionó mmm, increíblemente, la gente asistía, porque la gente está ansia de nuevas formas de poder cambiar. El problema es que aquí hay un poco de desajuste entre la, la, la, la, la, esas ganas y lo que ofrecen los actores sociales. Y así que... De hecho, tenemos una pista de intentar renovar el activismo de las ONGs partiendo de, de esos análisis porque nuestros primeros experimentos funcionaron muy bien. Después, uh, tu pregunta. De hecho, tenemos muchas ideas. Es, ayer estaba dando un, un taller de Matomo y lo que te da Matomo en realidad es muchísima información sobre... Matomo, es, uh, Matomo, perdón, no voy a contactar, contestar. Matomo es una herramienta como Google Analytics, solo que open source, y donde los datos son tuyos, es decir, muy respetuoso de, de la política de protección de datos y donde tú no das los datos a, a, a, a Google. Pero además de eso, tiene mucho más funcionalidades de los cuales todo el, uh, el comportamiento online de los participantes. Y yo creo que al analizar eso, Probablemente, si tú no estás con un enfoque de clic, pero de comportamiento social, vas a entender muchísimo de tipología de actores, de cómo están funcionando y, a partir de eso, de uh, no tener un imaginario de cómo debería ser la democracia, cómo deberá ser un ciudadano en esas democracias online, pero cómo la es, cuáles son sus necesidades y construir a partir de ahí. No sé si me he explicado. Perfectamente. Así que uh, tenemos muchas ganas de hacer eso porque pensamos que justo en, en democracia digital hay muchos imaginarios de cómo debería de ser, no, par no parte de cómo es la gente y lo que se hace es siempre de métricas muy de vanidad que se llaman así, es un millón de visitas, 300 y, y no da valor cualitativo. Así que es un diálogo entre hablar de esos datos y cuantitativas que te va a permitir construir el perfil y después eso. Uh, ¿Había otra pregunta? ¿Sí? ¿Más, ¿Más cerca? Hola. ¿Qué más? ¿Alguna? Ah. Hola. Ups. Buenas, buenas tardes. Soy Mariel. Una curiosidad de un tema transversal, usaron mucho el ejemplo del derecho a jugar me gustaría saber cómo los niños son involucrados en el Decide de Madrid. Si tienen, bueno, sí. si están solo ahí jugando o opinan, ¿cómo es? Sí. Solo una corrección, que solo jugando, jugar no es poco. Bueno, no, no, no. Sí. bueno enhorabuena. Eh, yo quería preguntar sobre eh, cómo se podría automatizar, eh, este es, digamos, la, la selección eh, de, de comunidades y, y también un poco, eh, un poco preocupado por los riesgos que puede haber en esta, en esta automatización, porque, bueno, normalmente ya sabemos los riesgos que hay cuando hay clustering automatizado, pues, eh, el problema del de filtro de la burbuja o que eh, se polarizan mucho las comunidades, etc. Entonces, ¿cómo pensáis tú que, andando el tiempo, eh, cómo pensáis vosotras que se pueden, eh, digamos, automatizar, pero de forma segura o de forma ética o de forma justa? ¿Qué tal? Eh, yo, yo estuve ayer en el taller de Matomo y fue bastante interesante y relacionado con esto y con la última pregunta es eh, considerando que Consul ya no solo está en Madrid sino que está en muchísimas ciudades, ¿cómo se podría este conocimiento que habéis generado intentar encapsularlo o generar algún tipo de módulo o generar algún tipo de funcionalidad, aunque fuera más eh, simplificada que pudiera valer para el resto de instalaciones para el resto de ayuntamientos, para el resto de organizaciones que lo están utilizando? Ya, uh, la compañera de los niños. Está por detrás. Ah, está por detrás, ¿no? La, la uh, que hizo la pregunta sobre la participación. Vale, que uh, he pasado una slide porque había un tema de tiempo, pero algo que os quería comentar que fue muy interesante. Es como en, en el proceso uh, no había la posibilidad de hacer un, un proceso paralelo de participación infantil y había mucha valoración de su importancia. Lo que se hizo es un acercamiento de la comunidad al área de participación infantil del ayuntamiento y lo que han, se ha decidido es que eh, la área de participación iba a, con los creo que 200.000 niños, a hacer todo un proceso de participación en lo cual iban a pensar el derecho a jugar. Y en la propuesta que está um, si está votada, eh, hay una cláusula de la vinculación de ese proceso paralelo. Así que en realidad no teníamos la capacidad de hacer un proceso, pero más bien está totalmente articulado con un verdadero proceso de participación infantil y de hecho el lunes en el pleno presentaron los, los 100 y niños y niñas delegadas a Manuela Carmena sus propuestas de derecho a jugar. Así que bueno, hay un, un, un proceso paralelo muy interesante. Sobre la automatización, la ética algorítmica y todo eso. O sea, Nosotras no somos expertas en ética algorítmica, a lo mejor Pablo que está desarrollando algoritmos para clusterización en la próxima presentación puede contaros un poco más. Pero tenemos un poco la impresión de que muchas veces la tecnología se diseña solo desde una parte del sector del conocimiento, ¿no? que suelen ser técnicos, a veces se incluyen perfiles sociológicos, pero un poco así porque estén, ¿no? Y creemos que la combinación de, de las dos partes, y además que haya como mucha diversidad, ¿no? o sea, que no sea solamente un grupo social el que decida cómo va a ser el algoritmo, sino que en esa decisión o en, esa, en ese diseño haya mucha diversidad de actores, eh, de bueno, perfiles demográficos, edades, etcétera, para que sea lo, más, o sea, lo menos sesgado posible. Y bueno, se está generando en, en Decide Madrid, en todas las propuestas, un dashboard que empieza a tener funcionalidades. Está en un estadio muy... muy eh, bueno, contestando al otro compañero. Eh, todavía tiene funcionalidades básicas, pero nuestro trabajo va un poco en la línea de incorporar los, nuestros aprendizajes en ese dashboard. O sea que, bueno, pues esto es un proceso a medio plazo, pero está empezando. Sí, y realmente estamos en la... poder extrapolar el aprendizaje, si ahora la, la reflexión que tenemos en nuestro equipo es ver dónde se podría eso, no tener el factor humano, sino eh, tecnología justa y ética que pueda acelerar, porque permite eso, de pasar de la fragmentación a la inteligencia colectiva, y ver en dónde se necesita una facilitación humana, de qué característica. Y uh, porque pensamos que todavía es necesaria, pero disminuida, disminuida a partir de los aprendizajes. Un poco nuestras pistas de reflexión. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues eh, muchas gracias a Saya y a Rebeca. Un aplauso, por favor.